Hola mis queridos estudiantes, en este video vamos a explicar cuáles son las herramientas clave en la elaboración de un diagnóstico financiero. El uso de estas herramientas sobre los estados financieros de una empresa nos permitirá identificar si la empresa se encuentra en una buena o mala posición, en su liquidez, endeudamiento, rentabilidad y eficiencia. El primer componente es el análisis de proporciones. En él tomamos cada rubro contable y lo dividimos entre la categoría general que agrupa la información. De esta forma, en el balance general tomamos al total activos. Aunque para los rubros del lado derecho del balance es posible tomar pasivos más patrimonio, no debemos olvidar que la suma de estos dos es igual al total activo. En el estado de resultados, la categoría general que agrupa la información son las ventas. Un análisis de proporciones nos arrojaría un resultado como este. Observe que ver los datos expresados en porcentajes nos permite identificar con mayor rapidez en qué cuentas están concentrados los recursos de la empresa. En el lado del activo encontramos todo lo que la empresa tiene, que en este caso el 20% son inventarios y el 45% propiedad, planta y equipo. En el lado derecho del balance se puede identificar que de todo lo que la empresa posee, está debiendo el 70% a acreedores, principalmente entidades financieras a quienes les adeuda un 32% a largo plazo y un 8% para liquidar en menos de un año. Luego están los proveedores, quienes están financiando el 18% de los activos, mientras que los aportes a capital de los socios solo representan un 13% y las utilidades retenidas un 12%. La segunda herramienta para el diagnóstico financiero es el análisis de tendencias. En este caso no nos interesa verificar la proporción que representa un rubro sobre una categoría general, sino el comportamiento del rubro en el tiempo. Como en este caso se toman datos de años diferentes, si la empresa se encuentra en un país con alta inflación, es importante que los datos de los estados financieros estén expresados en un mismo poder adquisitivo. En el análisis de proporciones, identificamos que el 45% de los activos son propiedad planta y equipo. Así que podríamos tomar esta cuenta del último año, en este caso 2020, sobre esa misma cuenta en el año anterior. Para identificar aquí si esa se viene incrementando lo cual puede significar la compra de nueva maquinaria, oficinas, vehículos y todo aquello que comprende esta cuenta. O si se viene disminuyendo, y esto se puede explicar como un efecto propio de las depreciaciones. O si la empresa viene haciendo desinversiones. Si revisamos las tendencias del pasivo y el patrimonio, podríamos encontrar aquella cuenta que se haya incrementado con una intensidad parecida. Es decir, es posible identificar la forma como ese incremento en la propiedad fue financiado. La tercera herramienta del diagnóstico son los indicadores. La buena noticia es que la mayoría de ellos son ratios, es decir, la relación entre dos variables, como el y sobre x que vemos aquí. Para facilitar su uso, volvamos a lo básico. Esto no es más que una división. Y la división es un reparto en partes iguales. Así que nos dice que por cada niño hay dos peras. Si cambiamos los datos por rubros contables, podríamos encontrar, por ejemplo, por cada peso invertido en el activo, cuántas ventas está generando la empresa. O por cada peso invertido en el activo, cuántas deudas tenemos. Ahora bien, en ocasiones los resultados se expresan en un valor porcentual. Sobre todo, cuando trabajamos rentabilidades o cuando queremos ver el nivel de endeudamiento, la calidad de la deuda o el costo de la deuda. El valor porcentual significa que el resultado ha sido multiplicado por 100. Así que lo único que cambia en el análisis es que ya no será por cada peso, sino por cada 100 pesos. En este caso, por cada 100 pesos que tenemos en el activo le debemos a terceros 60 pesos. Recordemos que la división también nos dice cuántas partes están contenidas dentro de un total. Y esto es lo que nos permite realizar los indicadores que llamamos plazos. Por ejemplo, la cuenta deudores comerciales por cobrar o también llamada clientes, dividida entre las ventas promedio diarias, nos indica que dentro de la cuenta clientes tengo representados el equivalente a 30 días de ventas en promedio. Esto pues, nos va a permitir aseverar que los clientes se demoran 30 días en promedio en pagarnos. Y este es el indicador conocido como el plazo de cobro. Para el plazo de pago hacemos lo mismo, solo que aquí revisamos dentro de la cuenta por pagar a proveedores cuántos días de compras promedio tengo representados. Si nos dan 60, significa que nosotros nos demoramos 60 días en pagarle a los proveedores. Ahora bien, como en los estados financieros no existe una cuenta llamada compras, podemos calcular un aproximado teniendo en cuenta que lo que compramos pero que ya se vendió está en el costo de ventas, lo que compramos que aún no se vende está en el inventario, menos aquello que no fue necesario comprar porque ya estaba desde el inventario anterior. Y bueno, tanto los plazos como las rentabilidades, como cualquier otro ratio, pues puede ser leído de las formas que aquí les hemos expuesto. Por supuesto, cada empresa genera muchos indicadores más, unos muy propios de la compañía, otros también diferentes y muy conocidos, pero la forma de leerlos e interpretarlos es lo mismo. No se les olvide, vamos a lo fundamental. Es una división.